Esta semana de la velocidad, eh, que para nosotros es muy importante vincular el tema del de turismo con eh, los eventos deportivos, artísticos, que generen flujo y movimiento de personas. Venimos con, unas, eh, con unos números en cuanto al tema de turismo muy, muy interesantes. Eh, hemos tenido la semana pasada ocupación plena, prácticamente plena en la ciudad de Rosario, prácticamente plena en la ciudad de Santa Fe. Y no nos cabe ninguna duda que esta semana del 22 al, al 31 de julio, en la semana de la velocidad en Rafaela, vamos a tener otro canto. O sea, vamos a lograr incorporar a estos números de las dos principales ciudades de la provincia, la, provin la ciudad de, de Rafaela y su zona aledaña, ¿no? porque estamos hablando que va a tener un impacto en cuanto a en alojamientos eh, en Sunchales, en Rafaela en la propia ciudad de Santa Fe, porque la última experiencia que tuvimos con el TCPista Pista este, se cubrió gran parte también de, de esa demanda que, que, que derramó Rafaela hasta en la ciudad de, de Santa Fe. Así que, nada, de agradecerles por, por estar aquí y dejarlos con aquellos que realmente saben del tema del de automovilismo. Gracias por venir de Paraná este, y, y ser parte de esta, de esta semana de la velocidad eh, bueno, y a ustedes también ¿eh? yo estoy muy contento de estar por acá de que volvamos a tener una carrera en, en el óvalo de Rafaela que el óvalo vuelva a latir que vuelva a tener esa sensación de velocidad y se los recuerdo ustedes lo saben, es el óvalo más grande del mundo es el de mayor velocidad es el que más desafío tiene y como Ezequiel y los, el resto de los pilotos van a girar a casi 300 kilómetros por hora, así que es una adrenalina realmente muy grande la que genera esta pista y para nosotros esta semana de la velocidad presentarla acá en Santa Fe, es nuestra segunda semana del año, la primera fue en Neuquén y estamos repitiendo este formato, el próximo fin de semana venimos con el Top Race Realmente nos, nos llena de orgullo porque genera este movimiento turístico que decía Alejandro: de, de completar las plazas hoteleras, de generar no solamente una carrera de autos, sino también un evento distinto, diferente, que va a tener una transmisión de televisión hasta el sur de Miami, en vivo, para eh, toda la Argentina, toda Latinoamérica. Así que Santa Fe va a estar proyectado a través de los medios de, de comunicación.